trabajar para una reforma constitucional que hacia una república federal que lleve a gobiernos departamentales que trabajen por su desarrollo regional federalizar el modelo autonómico Usamos nuestra decisión de no acatar el texto de la nueva constitución política del Estado. Somos una querida Bolivia, por eso adelante Santa Cruz con su independencia. A los comandantes de las fuerzas acantonadas en Pando, que puedan darle un ejemplo.